PMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, familia. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Shanira Blanco, feliz de presentarle los sorteos nocturnos para hoy martes 17 de enero de Lotería Electrónica. Gracias por su fiel sintonía. Muchísimas gracias. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora, Glendalia Hernández de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro and Company y supervisados por nuestro excelente personal, señores de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuál es su mayor sueño? Piénselo. Usted ya lo sabe. ¿Sabe qué? Salga a jugar entonces Powerball, que para mañana miércoles subió a 439 millones, señores. Tantos millones que usted puede cumplir, ¿sabe qué? Todos sus sueños. Y sabe que tiene más oportunidad de ganar jugando Lotto Cash con multiplicador, señores, que aumenta hasta cinco veces los premios menores y para mañana lo espera con 580 mil dólares, que son buenísimos. Llévatelos en un solo pago, como escuchó, al igual que la doble revancha que está en 130 mil dólares. Mire que usted espera, salga a jugar, cambie su año nuevo con nosotros, la Lotería Electrónica.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 que te dan la oportunidad de reemplazar, reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar esos premios secundarios de ahora en adelante. No olvides jugar, señores, el Wild Ball con los pegas. Y pasamos ahora precisamente con el Wild Ball de esta noche. Mucha suerte para todos. Adelante. Y el Wild Ball, ahí está, es el número uno. ...es el número uno... ...pasamos al pegado de esta noche... ...mucha suerte familia... ...adelante... ...vamos a ver esos números en la noche de hoy... ...primer número del pegador... ...número seis... ...seis, siguiente número... ...número... ...cuatro... ...número cuatro... ...número ganador del pegador... ...en la noche de hoy... ...es el seis... ...cuatro... ...sesenta y cuatro pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche. ¡Adelante! Primer número del Pega 3. Número 8. Número 8. Siguiente número. Número 6. Número 6. Último número. Es el número 6, señores. Número 6. Número ganador del Pega 3 en la noche de hoy. Es el 8- 6, 6 866 Pasamos al Pega 4 Mucha suerte en el Pega 4 de esta noche. Adelante Primer número del Pega 4 Número 7 siete. Siete, Siguiente número Número 2 Dos, dos siguientes números del Pega 4 esta noche es el 4 Señores, número 4 Último número es el número 7, es el número 7, número ganador del TEGA 4 en la noche de hoy. Es el 7, 2, 4, 7, 72, 47. Muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los sorteos de la noche de hoy. No olvides visitar nuestra página oficial de internet, ahí está, loterías de Puerto TV. los esperamos mañana miércoles a las 2 de la tarde excelente noche pero sobre todo para ustedes familia mucha salud gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica de nuestra programación por WBRTV San Juan Mayagüez y WSTETV San Juan 11mayagüez Esto es Noticias Especiales. Saluda a Félix Alemán en una producción de Raúl Camilo Torres. Hoy dedicamos este espacio para conversar sobre el estado de la industria de alimentos en Puerto Rico y lo que se proyecta en este sector para el 2023. Con nosotros el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos Mida, Manuel Reyes, y el CEO de Supermercado Sagranel, Félix Zaponte. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido al 2023. Gracias, Vamos a hablar gracias. acerca de una, una presentación que hizo el economista Gustavo Vérez de Inteligencia Económica para este año. Dice que uno de los grandes retos en el sector que ustedes representan es que hay grandes dificultades, incremento en los costos de operación y menos di dinero circulando en la economía, en, eh, sobre todo para el sector de los alimentos. ¿Ustedes creen que esto va a ser cierto para el 2023? ¿Podrían cambiar las noticias eh, luego del primer trimestre? Bueno, eh, eh, la, todo puede cambiar <ríe> y de hecho eh, hoy sale el, el último informe del índice de precios al consumidor en Estados Unidos eh, y vemos que a pesar de que en el caso de los alimentos eh, ha continuado un incremento, pero en términos de la inflación general... Eh, ya van tres meses que ha estado, eh, de alguna forma, eh, nivelándose incluso reduciéndose la inflación general, lo cual es una buena noticia para todos. No está todavía al nivel, creo que eh, mencionan que es un 6.5% eh, la inflación, pero viene de 7, de 8 el mes anterior, de 10. Así que vamos en, en una tendencia... Eh, eh, que de alguna forma eh, es positiva eh, para la economía y aunque el dato es de Estados Unidos, siempre, eh, aunque con algún rezago, se comporta de manera similar o tiende a comportarse de manera similar localmente. Así que eso es una buena noticia. La otra buena noticia es que eh, vamos a empezar a experimentar fondos adicionales del programa. de.